La ¿no? una villana para que haya más oxígeno. es por supuesto ir generando todas las condiciones posibles de manera de que los niños, los alumnos de los colegios municipales participen creativamente en toda la iniciativa que tengan con preservar el bosque nativo y todas aquellas acciones tendientes a comprender que efectivamente tenemos que estar armonizados con la naturaleza y comprender que efectivamente tenemos una responsabilidad como ciudadanos de manera de ir preservando todo lo que el bosque, todo lo que los árboles nos entregan día a día. y el bosque, y todo lo que nos entregue. Bueno, nuestra participación en esta actividad tiene relación con un convenio con un convenio y una licitación que es en la que estamos participando junto con conaf y la municipalidad para eh, hacer manejo, y, eh, con, manejo de bosque nativo en, con pequeños propietarios eh, esa en el marco de ese convenio, nosotros, bueno, la municipalidad y el DAEM nos invitó a participar acá, en la escuela, eh, donde participaron otras escuelas también de acá de la comuna de Lanco, eh, para poder eh, celebrar y conmemorar el Día del Árbol. Que pensamos que hay un trabajo que debe hacerse, además de ya con los adultos, con pequeños propietarios, desde las bases. Y las bases, justamente, las representan estos niños que son los que están rodeados de bosques diariamente. Entonces, si nosotros no creamos la conciencia ahora, quizás más adelante, ellos no van a, ten no van a tener eh, ningún, con ninguna consideración para proteger esto, estos sistemas y por ende, cada vez se va a ir regalando más su entorno. Bueno, es como el inicio de, del trabajo que queremos empezar a trabajar con ellos, que es que ellos nos aporten con todos sus conocimientos, su trabajo detrás que ellos tienen, el trabajo de educación ambiental que tienen con los chicos. Entonces, es una organización que tiene alto respaldo, tiene hartos eh, funcionarios que trabajan... Eh, ...por este tema, por la protección de los bosques... ...que es a lo que también nos queremos enfocar nosotros... ...queremos que los niños tengan conocimiento... ...y bueno, mejor que la tengan de los especialistas... ...de la gente que está trabajando en esto... ...y, y que está teniendo eh, recurrentemente investigaciones". Realmente acercar a los niños a la naturaleza con esta actividad e incentivar en ellos el cariño a los arbolitos, a no tenerle miedo a la tierra y poder hacer acciones que van en beneficio de ellos mismos. Siempre me tu hombro, guardas tus resentimientos en él. Eh, hay que escamar y entrar, entrar una. ¿no? que regala, hay que... Regalar, hay que... Hay que, ver, hay que echarle agüita, hay que tener un lugar bonito para que tengamos más oxígeno y embellecer nuestro planeta.